Hola qué tal gente, bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos acá en un nuevo video Y bueno, si, sí, Yatagarasu ha sido verificado, verdad, no se sé ni hablar Si, sí, eh, Trusta acaba de verificar, eh, Yatagarasu está en directo por Twitch Y lo acabo de verificar este nivel que, bueno, hasta ahora es el nivel más difícil de geometrías Porque es XL y es un collab legendario, o sea, nivel legendario y Trusta pasó a la historia Más, básicamente Trusta pasó a la historia con este nivel que se XL y es súper súper súper hardcore. Así que, pues bueno, vamos a esperar a ver quién es el primero que se lo pasa. Eh, pues bueno, qué tal que sea Riot, o no creo, porque Riot yo creo que ya se está como que retirando. Porque le dijo a Así que verificara Sonic way y toda esa cosa. Y pues, quién sabe si Riot ya se irá. O ya es que por lo que no sale la 2.1. Ya es que toda la gente se está yendo. Y es la verdad, es la verdad. Es que no sale la 2.1 y Roto nos está, nos está teniendo ahí, nos está entreteniendo con otros juegos o con otras cosas. Y eso es lo que pasa después, ¿vale? Y eso es lo que pasa. Así que pues bueno, ese fue el video de hoy y sí, ahora avisarles que ya Yatagarasu fue verificado, ya fue verificado después de uf, muchísimo tiempo, después de que salió después de My Part in Yatagarasu, esos videos que todos recuerdan que subían todos, que decía mi parte de Yatagarasu, esos esos videos, hostia, esos videos que, bueno, dios o sea, después de todo eso Yatagarasu ha sido verificado y pues bueno chicos, espero que les haya gustado el video, ya saben, no olviden suscribirse al canal y ustedes díganme, déjenme en los comentarios quién creí. ¿Quién cree que es el que se lo va a pasar de primeras, vale? Y pues, bien, estaría bien escuchar su opinión. Así que, pues bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.